Muy buenas. En este tutorial vamos a ver cómo dar de alta un servicio. Esta es una de las partes más importantes para la moneda. Conseguir una red amplia de personas que ofrezcan una gran variedad de productos y servicios con el que podamos conseguir lo que necesitemos e intercambiar dentro de la moneda. Seguro que tienes un montón de cosas interesantes que ofrecer, así que vamos a ver cómo las puedes anunciar. Lo primero que tenemos que hacer es venirnos a la dirección que ya conocemos. monedaalcalá.org 2.8080 barra ciclos barra chusky Pulsamos en acceder y accedemos a nuestro usuario. Muy bien, una vez dentro, aquí tenemos un botón muy grande que nos dice crear anuncio. Pues ahí es donde le tenemos que dar. Para ver otra forma de llegar aquí y aprender un poco mejor cómo navegar por, por ciclos, vamos a darle aquí a comercio electrónico. En anuncios, damos a mis anuncios. Y aquí ya podemos crear. Muy fácil. Simplemente metemos la información, título, vamos a dar unos masajes relajantes. Buscamos la categoría que mejor, en la que mejor encaje. Salud. Y le podemos poner, poner precio, pero no es obligatorio. De hecho, a lo mejor preferimos no ponerlo porque dependiendo de, del tipo de masaje y demás, tiene un precio distinto, así que que nos llamen y que se informen, aquí tenemos la fecha de publicación que la tenemos que dejar tal cual porque si, si decidimos poner aquí más tiempo no nos va a dejar, nos dice que como mucho 12 meses y aquí pues cuando queremos que esté visible, desde qué fecha queremos que esté visible nuestro anuncio, el campo oculto sirve para, para dejar de hacer visible nuestro anuncio eh, temporalmente, si no queremos eliminarlo pero no queremos durante un tiempo dar nuestro servicio pues simplemente lo ocultamos y ya está, Aquí pondríamos nuestra descripción de nuestro producto o servicio. Aquí podríamos también poner una tabla de precios, por ejemplo, en vez de ponerlo aquí. Aquí pondríamos oferta, nivel profesional. Esto es importante, ya que no es lo mismo un servicio profesional, que normalmente será de más calidad y, y también con un valor, con un precio más elevado, que, que un aficionado. Vamos a poner intermedio y aquí si queremos que nuestro producto o servicio se geolocalice en el mapa marcaríamos alguna de las direcciones que tenemos configuradas en la sección personal, aquí en nuestro perfil personal configuraríamos las direcciones y luego las tendríamos accesibles aquí, podemos poner alguna o ninguna y aquí ponemos una imagen, muy bien pues acabamos de crear nuestro servicio en ciclos, si volvemos aquí, aquí lo podemos encontrar y cualquiera que busque en el monedero podrá ver nuestro anuncio. Si queremos editarlo en algún momento, pulsaríamos aquí. Y ahora vamos a ver cómo dar de alta nuestro servicio en la web. Es igualmente importante, tanto hacerlo dentro del monedero como en la página web, ya que la, la página es pública y está visible a mucha gente. Para ello, en, en la descripción de, de esta lección y también en el, en el vídeo en YouTube... Tenemos un enlace, este de aquí. Es imposible de poner a mano, así que ni lo intentéis. Pulsar en enlace y llegaréis aquí. Este es el mapa de servicios de, de la moneda de Alcalá. Entonces es muy fácil dar de alta aquí el, el servicio. Simplemente ponemos más o menos lo mismo que hemos hecho en ciclos. Ponemos el nombre del anuncio... Buscaríamos categoría, son un poco distintas pero bueno, más o menos están todas, esto no es obligatorio, esto es de las partes más importantes, vale porque es la forma de asociar nuestro identificador en el monedero con nuestro servicio en este mapa. Si no estamos muy seguros de, de nuestro nombre de usuario, volvemos al monedero y lo tenemos aquí, justamente ese, no hay ningún problema. Bueno y los siguientes campos más o menos se intuyen, un campo importante es el de, el de la imagen, en ciclos lo teníamos integrado pero aquí en este formulario no lo tenemos, entonces es muy fácil, vamos a utilizar este servicio para subir imágenes, hay muchos más, pulsamos y de forma muy sencilla subimos nuestra imagen. contenido familiar, subimos, esperamos que se suba, y aquí esto es muy importante, tenemos que copiar el enlace que pone enlace directo, vale, si pulsamos copiar en el portapapeles, nos lo copia automáticamente, y luego volvemos a nuestro formulario, y lo pegamos, control V, o botón derecho, pegar, Y ya lo tendríamos, así de sencillo. Pulsamos aquí, enviamos nuestro formulario y ya nuestro servicio debería aparecer en el mapa de, de la web de la moneda de Alcalá. Debería aparecer aquí, si no aparece, escríbenos porque entonces algo no habrá ido del todo bien. Pero aquí es donde todo el mundo podría ver lo que ofrecemos, lo que hay y, y a lo que pueda acceder. Tendríamos aquí un filtro por, por capas... Y si pulsamos en alguno de los servicios, tendríamos información, contacto, todo, todo lo que necesitamos. Y eso es todo. Esta es la forma de anunciar nuestros servicios en, en la web y en el monedero de, de la moneda de Alcalá. Muchas gracias.